bastones hasta ahora hemos visto solo a través de los bastones por eso solo percibimos las diferencias de luz blanco y negro entonces los bastones estamos acá en la retina pero además de los bastones también tenemos los conos son los conos que son sensibles a los, los colores ¿sí? entonces hoy Vamos a ingresar a la dimensión colorida, ¿sí? a través de las temperaturas del color. ¡Vamos de una! Entonces, comprender un poco la anatomía del ojo nos va a ayudar mucho después a comprender el funcionamiento de nuestra cámara. ¿sí? Hay comparaciones hechas ya en 1700 y pico. ¿sí? Y... Vas a ver que es muy similar. ¿sí? Entonces, temperatura del color. Cada color tiene su temperatura. Colores más rojizos, colores más azulados, dentro, dentro del espectro visible humano. ¿no? Entonces, esa escala de temperatura fue creada en base a un modelo teórico de un cuerpo negro qué quiere decir cuerpo negro o sea, es como si yo agarrase un pedazo de hierro y comenzase a dar energía y o sea. entonces ese pedazo de hierro va calentando va pasando de rojizo cuanto más caliente más azulado le va quedando entonces le va haciendo esa pasando por esa graduación, por ese espectro, ¿sí? Y a través de ese modelo hemos creado esa escala, esa escala de temperatura del color, ¿no? Que tiende a variar de 1.800 a 7.000, 8.000 kelvins. Entonces, 1.800 kelvins está ubicado en ¿quién, por ejemplo? La de, vea, de vela, La llama de vela, eh, el fuego, ¿no? y vamos transicionando hasta llegar a 5.000 por ejemplo tenemos la luz del sol al mediodía 5.500, 5.700 que es el medio, el blanco así entonces yo salgo de rojo y voy llegando a un blanco y del blanco voy saliendo a su lado que ve los tonos de la sombra así vale qué quiere es decir eso entonces esa escala no solo vamos a usar después en la fotografía, ¿no? O sea, yo, yo agarro una caja de lámpara, también voy a tener la temperatura del color, ¿no? Con cada lámpara, por ejemplo, yo sé cuál color va a emanar a partir de esa, de esa escala de temperaturas. Entonces, si mi lámpara sitúa menos de 5.500 Kelvin, Por ahí, yo sé que ella va a emanar una luz de roja amarilla, así, por ahí, ¿no? E depois disso, de 5.500, vai ser uma luz mais fria, azulada. Então, aí eu começo ter esse conceito de luz cálida e luz fria. Assim. Seja, isso é super óbvio, não? Se abriu, estamos vendo, sim. Pode parecer óbvio, mas é por essa obviedade que tendemos, temos a tendência de viciar-nos em os colores. Assim. Então, vamos nos focar aqui nesse em esse fato de luz cálida y fría, ¿no? eso en la fotografía nos va a ser muy útil ¿no? en el sentido de qué quiero transmitir con mi foto, ¿no? Quiero transmitir ambientes más cálidos, más acogedores, más fríos, más distantes. Y eso embasado a en un sentido común, ¿no? O sea, tu mente puede crear otras conexiones para transmitir qué sé yo, ¿no? pues, Por ejemplo, acá yo estoy usando una luz fría, y al fondo una luz caliente, entonces crear esos contrastes también es interesante. Y eso, y ahí aprendí a mezclar los colores, ¡wow! es todo un arte que ¡puff! O sea, yo, yo personalmente estoy ahí tateando así, ¿no? Porque, porque los colores, entonces, yo doy mi ejemplo personal así, ¿no? O sea, O sea, tengo mis respetos a los colores porque o sea, realmente vivimos la dimensión del color, ¿no? O sea, yo, o sea, yo mismo, así, yo puedo recordar los momentos en donde yo he vivido los colores, así, visto los colores, así, wow, Y eso también determina la forma que tú vas a trabajar, ¿no? O sea, pero de repente eu trabalho só em branco e negro porque não não estou habitando essa dimensão colorida sabe? isso é a assim, é a forma que eu tento criar né? e trago essa reflexão para isso para para essa esse pensar não o que sentes tu nesse dia que que vês não tá vendo os colores? uau como os colores me chamam não? De repente tú ves una composición que es, wow, unos colores increíbles, entonces eso te puede inspirar a hacer una fotografía, ¿no? Es no perder ese, ese vínculo, ¿no? Entre lo que veo y lo que siento, ¿sí? Crear ese puente, ¿no? Y estar consciente de eso, ¿sí? Por ejemplo, de una imagen que he hecho, usando ese contraste entre el frío y el caliente, ¿no? Una foto que he hecho. yo vi, vi esas luces y, y puta, bacán, intenta mirar fotografías así, ¿no? Va a haber un montón así, entonces se va a dar cuenta que va a haber un montón de, de, de fotografías hechas con ese contraste entre frío y caliente, ¿sí? Entonces hoy solo quería traer así esa intro a temperatura del color porque nos va a servir mucho después adelante cuando hablamos de balance de blanco, el famoso balance de blanco de las cámara. ¿sí? Entonces, oh, todavía no agarra la cámara aún, oh, no habla nada de la cámara, yo quiero aprender a manejar. Es que, como esas comparaciones del ojo a la cámara? O sea, tenemos que entrenar nuestro ojo, ver las luces, antes de salir y agarrar la cámara, es ¿sí? lo que pienso. ¿sí? Vale, no si tiene alguna duda de temperatura del color o algo a agregar, deja ahí en los comentarios, no te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo. Hasta luego.